Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Hola. Hola. Buenos días a todos. Hola, buenos días Ana Belén <coughs> Ay, te ha llegado mi mensaje de en, en el gmail, que si escribía, si vivía lo que te compartió. Vaya, pues, ya uh -huh. está. Mm. ¿Qué pasó ¿cuál? Buenos días. Hola. <ríe> buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Santi, dime te acabo de hacer hospedadora, vale, para que tú puedas compartir pantalla o que lo puedas eh, dejar a quien necesite compartir pantalla, vale? vale. Es que eh, es para José Antonio Brión, Tendría tendrías que hacerle a él. Vale. Y aparece como Josema, es que aparece como JBR1. Ah, vale, vale, vale, vale. Ay no, pues ahora lo tienes que hacer tú. Espera, lo hago yo. Ya lo he hecho. Sí, vale, bien. genial. José Antonio, ¿quieres, ¿quieres hacer alguna prueba para ver que todo funciona bien? Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Eh, bueno, vamos a ver. A ver... Bueno, que todo, va, que todo va, va a ir bien, a la primera, en la informática. De, de, de momento se te oye y se te ve perfectamente. Ah, o sea, vale, sí. Perfecto, perfecto. Y lo veis bien, ¿no? Sí, sí, se ve bien. Vale, vale, vale. Si vale. quieres pasar eh, página que a veces se queda ahí... A ver... Genial, sí, estás compartiendo estás compartiendo bien la pantalla, sí, guay. Perfecto. Vale. Vale. mira eso que me han dicho porque he sacado. Vale, pues nada. Una cosa, ¿por qué de Excel no está subido? Está todo subido. No, verdad. a la plataforma no se ha subido. ¿eh? A la plataforma se ha subido. Sí, lo subí yo la semana pasada. La teoría y las prácticas. Y una guía además de. Gonzalo, pues claro, estará en privado. Lo que pasa es que cada, cada, cada módulo lo tiene en privado. Y hasta que no den el primer tema, no lo desbloquea. ¿A ver? es que, es que eh, si me dejas cinco minutos. Voy a comprobarlo. En principio sí estaba. Estaba todo. Yo estoy buenos días, José. Buenos días, Soto. ¿Qué tal? Bien, bien. Me alegro que esté bien. Santi, yo estoy me bien y no lo veo. Santi, hola, buenos días. Acabo de meterme ya a la plataforma y como dicen los compañeros, pone que no está disponible, no deja meterse. Silvia, sí. Yo lo subí la semana pasada, lo que no yo, so yo, yo Claro, ¿puede ser que no lo hayáis dado para que se visibilice? ¿Cómo? ¿Puede, puede ser que no le hayáis dado para que, se, para que se vea para todo el mundo? Pues eso... Hay algo vosotros, Sonia. De mismo, no lo sé, un segundo, voy a entrar. Mi padre también se ha metido en la plataforma y, y pone lo mismo que dicen ellos, que no está vamos, vamos. subido. Eh, no está todavía. Sí, ya lo dejamos oculto para que lo vea ella sola. Vale. Ahora mismo sale ha habilitado el tema, pero no sale de las secciones. Silvia, sí, ¿me oyes? Silvia. ¿Sí, sí, dime. Eh, a ver, tendría que darle a, a mostrar, entonces. Sí, sí, eso es. Ahora sí se ve, ya sí se ve, Santi. Ya se ve. Ya vale. se ve. Gracias, se ve. Vale. vale. Genial. Pues gracias por avisarnos. <risa> Buenos días, José. Buenos días, Pedro. Así. Pues ya sí, hay eh, 37 personas conectadas. Yo creo que si empezáis en un par de minutillos. Cuando vosotros lo digáis, empezamos. Vale. No sé. Yo creo que ya sois bastantes. ¿Cuántos son? Eh, bueno, en teoría, en, en total eh, son más de 120 personas, pero ahora mismo hay 37 personas conectadas, que yo creo que está bien. Que... Ah, vale. Pues empezamos, esperamos dos minutos y los cinco minutos de rigor. <risa> vale. Vale. Bueno, podemos empezar. Silvia, me parece que has dicho, ¿no? Sí, sí, sí, yo creo que ah, sí. Perfecto. Mira, eh, bueno, me presento, soy José José Antonio, algunos me conocen, ¿vale? Soy informático y bueno, y voy a introduciros dentro del mundo de la Excel, ¿vale? Es un programa... Hola, Judith, buena. Es un programa que al principio es un poco pesado, ¿vale? Pues está relacionado con las matemáticas y las matemáticas, pues bueno, a muchos no nos gustan, a otros les gustan mucho. Ahí. Pero veréis que es muy sencillito y nos puede ayudar mucho a la hora de, de realizar determinadas tareas. Es, un, es un programa... Cosa. Este es el... ¿Este es el curso del, del, del Excel, de lo de líderes sí. digitales? Valera. Sí, vale, gracias. Vale. Creía que lo daba Elena, creía que lo daba Elena. Pues no soy Elena. Elena es la más de práctica, Elena la más de práctica. soy Elena ah. que me he disfrazado. <risa> vale, vale, usted es el que da teoría, ¿no? Sí, pero no me llames de usted, hombre, que me va a bueno, salir, se me va a poner pelo blanco y barba vale, blanca. Vale. Se me, ha costado, me ha costado un poquillo puedo conectar, conectar el audio, pero menos mal que ya, que ya, lo, he, ya lo he conseguido. Y al principio pues, no sabía cómo, cómo, si lograría entrar, pero lo he, bueno. lo he conseguido. Bueno, no os preocupéis. Esto cuando, cuando empieza a rodar, lo primero es dar las primeras pedadas, cuando va a coger bicicleta, las primeras pedadas, cuando, pero cuando ya lleva ritmo, ya vamos, vamos muy sí, bien. Sí. Así que no sí, os preocupéis. Sí. ¿vale? Eh, bueno, como iba diciendo, vamos a dar Excel a nivel básico. ¿vale? En principio, eh, yo me lo he planteado como que no manejáis nadie la Excel. ¿vale? Si alguno maneja y necesita más información me lo podéis mandar a través del foro, vale, y yo os lo. yo hago y hago una... vale, en ese. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy me bien. Alegro, me alegro. Pues entonces, si tengo una duda te llamaré, vale. Bien. Eh, en principio, para no interrumpirnos tanto, vale, las sugerencias me la mandáis por chat, vale. Yo lo, lo tengo aquí abierto, vale, y, y os voy contestando, vale. Una cosita. Eh, la gente que no tiene Excel, vale, o que no tiene el paquete Office, vale, porque trabaja en Mac o porque tiene LibreOffice, porque tiene cualquier otra versión, vale, hay una versión gratuita, vale, que os paso el enlace, vale, pero la tenéis aquí, vale, si tenéis una cuenta de Outlook, que, que en la práctica creo que fue tercera creasteis una cuenta de Outlook, lo podéis utilizar en la nube. ¿Vale? No obstante, lo que yo os voy a enseñar lo podéis utilizar en cualquier eh, hoja de cálculo, ya sea la Excel, ya sea el LibreOffice, ya sea el OpenOffice, ya sea el ICAL, ¿vale? dependiendo de, de cada uno, vale, la que tenga, ¿Vale? es de Gmail, Bueno, no pasa nada, nos creamos una de, de Outlook que es gratuita si estamos interesados, pero ya os digo, los conceptos son exactamente los mismos. ¿Vale? Podemos usarlo para, para una y para otra, ¿Vale? Bueno, he dividido eh, este curso en tres partes, ¿vale? Para que no sea muy pesado, ¿vale? Hoy vamos a dar conceptos, es el día más pesado, ¿vale? Perdonad, perdonadme todo, ¿vale? Pero son importantes que estos conceptos los tengáis claros para manejar la ECE, sobre todo la gente que, se esté, que esté trabajando, en el, que tenga que esté trabajando en un puesto de trabajo o que eh, se esté preparando las oposiciones, ¿vale? Porque en la oposiciones se os ponen estos conceptos y si no los tenéis claros, os podéis, podéis no saber hacer el ejercicio simplemente porque no sabéis qué os están pidiendo, ¿vale? Bueno, empezamos. Lo primero es saber qué es la Excel, ¿vale? La ESTEL es un programa informático. ¿Vale? Y lo cataloga mucha gente como un programa ofimático. ¿Qué significa? Es un programa que se usa mucho en las oficinas, porque nos ayuda mucho en, a realizar cálculos, a hacer representaciones, a preparar informes, ¿vale? tiene distintos, distintas funciones como gráficos, como nos permite hacer tablas y todo eso en el mundo de la empresa vale, es muy, eh, es muy útil y se usa muchísimo, ¿vale? Eh, bueno, trabaja principalmente como números y, perdona, y sirve para eh, hacer cálculos simples, muy simples, o para hacer cálculos ya mucho más complejos, mucho más tipo financiero, tipo analítico, contable, etcétera, etcétera, etcétera, pero bueno, eso a nosotros nos pilla un poco, un poco lejos todavía, ¿vale? Eh, una de las cosas eh, se llama hoja de cálculo porque... Está hecho en hojas, ¿vale? Y aquí siempre me gusta poner un, un ejemplo, ¿vale? Veréis que yo pongo muchos ejemplos, ¿vale? Para que intentéis entender un poco de qué, qué es lo que significa. Yo creo que todo el mundo conoce esto, ¿verdad? Sí. Es una carpeta de anillas, ¿vale? Y en la carpeta de anillas, ¿qué hacemos? Nos vamos, compramos un recambio, es esto... ¿Vale? Que es un paquete de folios ¿Vale? Con cuadrícula que sí. tienen cuatro agujeros y nosotros vamos añadiendo hojas ¿Vale? A nuestra carpeta de, de, de anillas tantas como necesitemos si necesitamos una una, si necesitamos 100 100 así hasta que se llena ¿Vale? Bien Pues en este concepto se basa la Excel ¿Vale? La Excel, vamos a mover Bueno eh, la Excel se dice que es una hoja de cálculo porque está basada en una hoja, como veremos ahora, que tiene cuadrículas, que tiene filas y columnas, perdón, columnas y filas, ¿vale? Bien, ¿cómo identificamos? Bueno, la aplicación Excel, igual que la Word, se identifica con un W, ¿vale? Aquí se identifica con este cuadradito verde, ¿vale? Y, y una X. Esta es la aplicación. ¿Vale? Es decir, la aplicación, el programa. ¿Cómo ejecutamos la, la, la Excel? Pues simplemente en nuestro ordenador vale buscamos un símbolo como este. Y esto abre la Excel. ¿vale? Los libros o documentos o ficheros, como queráis llamarlo, ¿vale? De la Excel se identifican con este símbolo. Espero que lo veáis. ¿Lo veis? Este sí. símbolo. ¿Vale? Cuando vemos... Un, cuando vemos este símbolo dentro de nuestro ordenador sabemos que es un fichero Excel, ¿vale? Bien. ¿Cuál es el primer concepto? El primer concepto es libro. ¿Qué es un libro? Un documento de Excel, simple y llanamente. La carpeta de anilla es un libro, ¿vale? Que es una hoja de cálculo, cada una de las hojas que metemos dentro de, de, nuestro, de nuestro libro, dentro de nuestra carpeta, ¿vale? Cada una de las páginas. Podemos tener tantas páginas como necesitemos hasta un límite. Me parece que el límite no sé si eran 500 o 600 hojas por libro. ¿Vale? Ahora sencillito, ¿no? Sí. Viéndolo gráficamente. Tenemos nuestro libro, que es nuestro documento. Acordaros, ¿veis el simbolito que os he dicho? ¿Vale? ¿Veis el documento? ¿Cómo es? Significa que es un documento de Excel. ¿Vale? Cuando lo abrimos, tenemos hojas. ¿Veis? En este caso tenemos una única hoja. ¿Vale? Pone hoja 1. ¿Vale? Pero podemos tener varias. ¿Vale? A ver, espérate. He ido muy rápido. ¿Vale? ¿No ve? Podemos tener hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4 y hoja 5. Podemos crear tantas hojas como necesitemos. ¿Vale? Me parece que... Eh, el número exacto no lo sé ¿vale? el hecho de trabajar con hojas ¿vale? nos, nos da el concepto que se llama cuadrícula ¿qué son cuadrículas? es que nuestro entorno de trabajo vale volviendo aquí ¿vale? está formado por columnas y por filas, claro cuando cruzamos las columnas y las filas nos salen como cajitas, como celdas ¿Vale? Que forman una cuadrícula. Acordaros de que cuando éramos estudiantes todos, bueno, algunos todavía los seréis, ¿vale? Teníamos nuestra libreta, teníamos nuestra libreta o de cuadraditos, ¿vale? Donde escribíamos letras, ¿vale? O tenemos folio en blanco o tenemos rayas, ¿vale? Bueno, en este caso Excel son todo cuadrados, ¿vale? Son todos Excel, perdón, son todos celdas, cuadraditos, ¿Vale? Si voy muy rápido, me, me lo decís. ¿cómo te, ¿Cómo te llamas? José. José. Eso, a ver, eso José sí lo he visto, lo he visto yo muchas veces en el, en el ordenador, en, en informática, pero no me acordaba cómo se llamaba esa, esa página, esa la que tiene las, las cuadrículas, las, las, los cuadrados, eso las celdas. ¿eh? Eso es Excel, ¿verdad? Sí, es Excel, ¿vale? Por sí. eso se llama hoja de cálculo, ¿vale? Tenemos los... La, las columnas, ¿vale? Como hemos dicho, y tenemos las filas como elementos independientes, ¿vale? ¿Qué es lo interesante de las columnas? Las columnas van de arriba a abajo, de abajo arriba, ¿vale? Va en forma vertical, ¿vale? Son columnas. Y todas las columnas tienen nombre, ¿vale? Nuestro amigo, nuestro amigo Microsoft, que es el dueño de la F, nombró a todo el mundo, ¿vale? ¿Cuál es el nombre? una letra, ¿vale? Tenemos la A, la B, la C, la D, ¿vale? Mira, aquí tengo abierta la S, no, no la tengo abierta. Bueno, os la voy a abrir, ¿vale? ¿No veis? Está en la S y aquí tenemos la columna, ¿veis? La A, la B, la C, la D, ¿vale? Pero podemos tener muchísimas más, ¿vale? Cuando se nos acaba el abecedario... ¿Qué hace? Empezamos con la A, A, A, B, A, C, pero todas las columnas tienen nombre, absolutamente todas. Y ya vamos a ver por qué, porque es muy importante. ¿Vale? Bien, también tiene, también nombramos las filas. Las filas se nombran con un número, ¿vale? Del 1 hasta un millón y pico, que son las filas que tiene eh, la Excel moderna, la 365. ¿Vale? Si observamos, aquí la, tenemos la fila 3. ¿Vale? La fila 2, la fila 1, ¿de acuerdo? ¿Vale? Así formamos la cuadrícula, ¿vale? No. Bien, seguimos un poquito más adelante, ¿vale? La unión de una columna con una fila genera una cajita, ¿vale? Que se llama celda, ¿vale? Es la intersección, la unión de una columna con una fila, ¿vale? Y son... Yo, a mí me gusta eh, decirle que son como cajas, donde nosotros ¿qué metemos? Podemos meter básicamente tres cosas. Números, letras y funciones o fórmulas. También podemos meter imágenes vale y otras cosas, pero principalmente números, letras, e imágenes y, y fórmulas y funciones. Perdona, sí, yo ¿vale? tengo un Excel con el registro de ordenadores. Eh, las contraseñas, el número, el RAM, la memoria. El sí. el servidor. Eso ya que está creado, ¿vale? Bien. Eso es yo. Vale, muy bien, muy bien. ¿Veis? Yo tengo sí. una columna, tengo una fila y donde se junta, ¿vale? Eh. Se llama una celda. Pero, ¿qué nombre tiene la celda? Es muy sencillo. Es, primero, el nombre de la columna, en este caso es la F, ¿vale? Y el número seguido del número de fila, que es el 3, por lo tanto, esta celda se llama F3, ¿vale? Recordad que todo tiene nombre, ¿vale? Bien, seguimos, no ¿ves? aquí es lo que explico, ¿vale? Tiene un nombre y es la unión de la letra, ¿vale? El número, el número, por ejemplo, si es la columna A y la fila 1, la celda se llama A1, ¿vale? Bien, seguimos andando, aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Visual, tenemos la columna B, la fila 2 y esta celda sería la B2. Siempre primero el nombre de la columna y después el nombre de la fila. Imaginaros que estamos en la columna AA, pues sería AA2. ¿Vale? Sí. Dime Gonzalo. Hola José. Dime. Pero, ¿a qué se debe que hayan dado así los nombres a las y ya? Porque este es el nombre estándar que eligió Microsoft. Bueno, en, en no solo Microsoft, todas las hojas de cálculo están así. Es un estándar. ¿Qué significa un estándar? Porque claro, cada uno lo llamaba de una manera y era un lío. Imagínate, claro que, digo. imagínate que yo llamo en vez de la A, pues yo llamo a Pepe, Juan luego llega otro y dice, no, pues es María y Rosa llega otro y dice, no, pues ahora es yo qué sé, es cualquier un símbolo raro, vale bueno, pues para ponernos todos en común vale, para ponernos todos de acuerdo, se estableció la gente que creó la hoja de cálculo, que las columnas siempre se iban a llamar por, la, por, por una letra, vale y las filas siempre se iban a llamar por, por número ¿vale? Sí, pero B2 o 2B no, si lo pones, ojo, siempre tiene que ser el nombre de la columna. Si yo pongo primero el nombre de la fila, ¿vale? No va a funcionar. ¿Vale? Siempre vale, te, no, te va a dar un error. ¿Vale? Luego lo probamos y vemos cómo da. Cómo da no, no, si yo pregunto, porque, hombre, el nombre de Aceida <risa> no siempre tendría por qué empezar por la columna. Que digo que como acá en S es que se debían de llamar así. Tiene que tener alguna historia. La historia es que consideran, es, es que es, una, es un acuerdo que se llega simple y llanamente. No, no hay una explicación especial de por qué se llaman las columnas y por qué se nombra así. Es que cuando nosotros desarrollamos lo informático, desarrollamos un programa, tenemos que dar una guía de cómo se usa ese programa. Y entonces el programador de la Excel dijo, señores, primero la columna y después la fila, punto, se acabó. Ya está. Al revés, podía ser al revés, sí, pero, pero el, el que desarrolló, los que desarrollaron, porque fue un grupo de, de informáticos, de programadores, no, no, lo, no lo han puesto. Dime, Enrique. A ver, José Antonio, una cosa. Eh, en este programa en Excel se suelen realizar tablas que lo que realiza muchas veces también es la unión de columnas y, y filas sí, sí, pero entonces no. mi, pregunta, mi pregunta es ¿cuándo sabemos qué es una celda y una tabla? Ah, y lo vamos a ver, es que va muy rápido Enrique ah, bueno. la metió. metido, vete la primera no, no nos metamos la quinta que con el Ferrari corres más que yo ¿vale? es que va mucho más rápido ¿Vale? Bien. Esto hasta aquí, sencillo, ¿no? No hemos visto nada raro, nada que nos asuste, nada que tenga que ver, nada, bueno, sencillito, ¿vale? Bien. Seguimos. Aquí hay un, un concepto que se llama rango. Bueno, aquí ya lo hemos liado. Madre Esto es la columna entera, la columna entera. Vamos a ver, ¿qué es el rango? ¿Vale? Es la selección de varias celdas. ¿Vale? Eso es un rango, simple y llanamente. Pueden ser columnas enteras, pueden ser filas enteras o trozos, ¿vale? Bien. A mí me gusta poner un ejemplo, ¿vale? Imaginaros que nos vamos de mudanza, ¿vale? Ah, nos vamos a una casa más grande, qué bien, ¿no? Bueno, cada uno tiene su habitación con sus cosas, ¿vale? Y entonces viene la mudanza y os trae cajas, ¿vale? Cada caja... Es una celda donde metemos nuestras cosas, ¿vale? Y llegamos a nuestra habitación que tenemos 20.000 cosas y necesitamos 30 cajas, ¿vale? Pues esas 30 cajas que pongan habitación de José, habitación de María, habitación de quien tú quieras, son 30 cajas que se, que se conocen como habitación de José o habitación de María. Eso es un rango, 30 cajas. ¿Vale? si tenemos otras 20 cajas para la cocina ponemos las 20 cajas metemos todos los cacharros de la cocina y ponemos cocina ¿vale? ese es el rango esas ¿vale? o 20 cajas es el rango de eh, la cocina ¿vale? un conjunto de cajas unidas forman un rango un conjunto de celdas ¿vale? de celdas eh, se, llama, se llama rango ¿Vale? Bien. Y se distingue cómo se nombra. ¿Vale? Se nombra poniendo el primera, la primera celda, ¿vale? Si es la A1, la A1, dos puntos y la última celda del rango. ¿Vale? Eso lo vamos a ver, no os preocupéis. O Además, sea, los rangos solo ver. se usan, se usan, su, suelen usar mucho Las en fórmulas. ¿Vale? Fuera de la fórmula no se suele usar. ¿vale? José, también se puede seleccionar a uno y seleccionar con el de abajo, ¿no? Sí, sí, claro, exactamente, ¿vale? Exactamente. O sea, a mí se puede hacer celda, así? ¿Y celda, también lo vamos a dar? ¿O de combinar? Sí, sí, a, eh, poco a poco. ¿Vale? No corréis tanto. Sí. José. Dime. Yo tengo una pregunta y es que eh, me gustaría que tú me ayudaras a, a, a, a una cosa. Y es que yo en el móvil quiero tener tanto el Word, el PowerPoint y el F juntas, estoy buscando un programa para tener todas esas aplicaciones juntas, pero no sé, no sé qué programa ahora mismo es mejor. Tienes que poner, eso lo vemos luego, Judith. Pero eso se pone en el Play Store, como te dice el compañero, ¿vale? Pones Office y hay un Office que es gratuito, ¿vale? Yo te lo, te lo mando después, ¿vale? No te preocupes, ¿vale? ¿vale? Bien. Vale, vale. Seguimos. Esto es un rango, por ejemplo. ¿Veis? ¿Veis el cuadrado gris? So Ay, perdona. Que es muy sensible, ¿vale? ¿Veis el cuadrado gris, vale? Con un borde verde. Eso es un rango que, contem que, que agrupa... ¿Vale? Desde la celda de la D5, la que es esta, hasta la J17, ¿Vale? Y aquí es como se representaría, ¿Vale? Lo tenemos, bien, ¿Vale? Aquí ponemos la primera, dos puntos y la última, ¿Vale? Esto que solo suene, ¿Vale? Ya luego cuando lleguemos a, la, a las funciones, ya veréis cómo, cómo es mucho más sencillo, ¿vale? Seguimos. ¿Qué son las tablas? Aunque todo esté hecho con, fila, con filas y con columna y parezca una tabla, no es una tabla. La tabla es una, lo que hacemos es organizar la información o parte de la información, ¿vale? Que hay dentro de, de nuestra EFER. Os pongo un ejemplo. Imaginaros eh, España, ¿vale? Como, como pasa ahora, que vemos mucha gente de, mucho, de muchas comunidades autónomas. Y queremos, la persona que está organizando todo este, este, este curso, ¿vale? Tiene en la Excel una tabla en la que aparece una columna con todos los nombres, otra columna con los módulos a los que estáis trabajando, ¿vale? La edad, ¿vale? y la provincia en la que estáis, ¿vale? vale. Si nosotros tenemos eso en una Excel, imaginaros que queremos buscar, pues queremos saber todos los de Murcia, ¿vale? O todos los de Galicia, o todos los de Madrid, ¿vale? Bueno, verlos fila por fila sería un poco, un poco costoso, ¿no? Un poco aburrido, ¿vale? En cambio, si nosotros cogemos... Eh, bueno, ya no os cuento nada si de pronto llega uno y dice, ah, pues yo ahora lo quiero por orden alfabético, los nombres. Bah, madre mía, se monta un pollo aquí que bah, quita, quita fila por la arriba, por la abajo, por la no sé qué. Bah, nos tiramos un montón mm -hmm. de tiempo. En cambio, si nosotros transformamos nuestra hoja de cálculo en una tabla, ¿vale? Nosotros podemos generar fila. Y columnas más pequeñas de la tabla, vale, perdón, más pequeñas de la hoja de cálculo, y nos permite hacer filtraje. Filtraje es buscar, por ejemplo, quiero buscar todos los de Murcia, y automáticamente la Excel solo nos mostraría los datos de la gente de Murcia. Si queremos la de Galicia, pues solo nos sale la de Galicia. Si queremos la de todos, pues aparece la de todos. ¿vale? O queremos, por ejemplo, ordenarlo, pues simplemente le decimos: queremos ordenarlo por nombre le decimos, se ordene y se ordena automáticamente en un minuto, ¿vale? Lo cual es mucho mejor que estar eh, uno por uno, ¿vale? Cambiando de sitio y ordenándolo, ¿vale? Un ejemplo, ¿vale? Tenéis aquí, ¿veis? Profe, Estos son tablas. Profe, dime. Eh, si pones no ofices... Eh, en el G te sale, ¿no? En el, en el Play Store. Sí. Vale. Vale, bien. Vale, gracias. Gracias a vosotros. Vale, aquí tenéis, por ejemplo, ejemplos de tabla. ¿No ves? Tenemos la información está organizada. No es una hoja de cálculo. La hoja de cálculo es todo. ¿Vale? Pero nosotros cogemos un trocito, ¿vale? Y hacemos una tabla con la información que queremos. ¿Vale? Organizar. Bueno, pues aquí tenemos una de adquisición de productos, otro de edades, ¿vale? Y de los estudios que se han hecho. Bueno, aquí tenemos uno de, de, de tablas de, de transporte, ¿vale? Como, como usa la gente, ¿vale? En el primer trimestre. Bueno, son tablas. Como veis, no es lo mismo que una hoja de cálculo. ¿Vale? También vamos a aprender a hacer tablas, no os preocupéis. Sí, Gonzalo, también hay tablas dinámicas, pero eso ya es de eso ya de medio para arriba, ¿eh? eso ya es, eso es top, ¿vale? Estas son tablas sencillitas, ¿vale? Sí, no, sí, sí es que yo me he mirado también cómo se hacen las tablas dinámicas. Y ah, todo. Vale, vale. Es perfecto. que yo llevo muchos años con informática. Ah, muy bien, me alegro, Gonzalo, me alegro. Bien, ¿qué son las fórmulas? ¿Vale? Las funciones en... Y las fórmulas no son lo mismo. Las fórmulas son operaciones. Por ejemplo, una suma, ¿vale? Una resta, una multiplicación. Esas son fórmulas, ¿vale? Que construimos nosotros. ¿vale? ¿Cómo la construimos? ¿Vale? Poniendo lo que se consideran como operadores. Un segundo. Vamos a ver. Sí, tengo aquí. Por ejemplo, un operador. Es el símbolo suma que todos conocemos de las matemáticas, esto sí que es matemática, ¿vale? Cuando queremos hacer una suma, ponemos que queremos sumar este número y este número, ¿vale? En este caso es esta celda y esta celda, ¿vale? Y le ponemos en medio un operador suma, que es el más, ¿vale? En la guía todo esto lo tenéis explicado, no os asustéis, ¿vale? Muy sencillito, ¿vale? Tenemos también operadores ¿vale? comparativos. ¿vale? Los primeros eran aritméticos, porque podemos hacer operaciones con números, simple y llanamente, sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿vale? En cambio, hay otros operadores, como estos tan chulos, ¿vale? ¿veis? Esta V que se ha, se ha tomado una siesta, ¿vale? se ha acostado, ya está cansado, ¿vale? Es un comparador, ¿vale? Comparador, esto es mayor, siempre acordaros, la parte más ancha es mayor y la más estrecha donde se junta es menor. Aquí diríamos el 5 es mayor que el 2, ¿vale? O tenemos el comparador igual. Podemos comparar no solo números, también podemos comparar letras, ¿vale? O palabras, como en el caso este, ¿vale? Todo esto se mete dentro de las celdas, ¿vale? dentro de nuestras cajas. ¿Para qué? Para hacer una función, para hacer eh, o para tener un objetivo. ¿vale? Luego lo veremos, no os preocupéis. ¿vale? Simplemente, bueno, y luego tenemos la concatenación, que lo que hacemos es pegar, pegar contenidos de celdas. Si yo en una celda tengo a José y en otra tengo a Antonio, y en otra puedo decirle, oye, quiero que me peguen la celda donde está José y la celda donde está Antonio, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Mirad, yo tengo aquí, ¿vale? Un 8, y aquí tengo un 5, ¿vale? ¿Veis? En la E2 tengo un 8 dentro, y en la E3 tengo un 5. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo aquí puedo decir, oye, que yo aquí quiero tener el resultado de, de, de este, de, del contenido, ¿no? Bueno, pues yo pongo aquí, es algo tan sencillo como poner aquí, igual a esta más esta. ¿Vale? Le doy al intro, ¡pum! ¿Veis? 8 más 5, 13. ¿La habéis visto todo? ¿Vale? Bien. Yo no he puesto, si yo aquí pongo, imaginaros, si yo vengo aquí y digo, bueno, pues, pues, pues si yo como sé que un 8 y un 5, pues yo vengo y pongo 8 más 5, ¿vale? Y me da lo mismo, ¿verdad? Vale, pero ¿qué pasa si yo aquí ahora llego y digo, ah, me he equivocado? mi cachi Bueno, vamos a meterle, voy a corregirlo. Aquí se actualiza, ¿vale? ¿Veis que se ha actualizado? Ya no hay 13. Pero aquí, en cambio, no se actualiza. Esa es la razón por la que siempre se pone, ¿veis? El nombre de la celda, no el contenido. ¿Vale? Pero esto es una operación aritmética. ¿Vale? Vamos a poner una función, vamos a crear una fórmula de concatenación, que es la que a lo mejor cuesta un poco entender. ¿Vale? Yo pongo aquí Pep, ¿Vale? Y aquí pongo Juan. Y aquí pongo García. ¿Vale? Y llego y digo, oye, que aquí quiero que aparezca todo. Quiero que aparezca los dos nombres y el, y el apellido. ¿Cómo lo pondría? Pues yo me vengo aquí y diría, quiero el nombre que está ahí. Pongo el símbolo de concatenación, que es este, el persan ¿Cómo se escribe? Muy fácil. Mirad. Tenéis que pulsar, ¿vale? Este y este. Tenéis que pulsar mayúscula en el teclado, ¿vale? Y el numerito 6, ¿vale? Y entonces sale ese simbolito. ¿Vale? Bueno, pues quiero concatenar esto, más esto, más esto. Si le doy, ¿habéis visto? Aparece Pepe, Juan, García, todos juntos. ¿Vale? Sencillo, ¿no? Esto solo estamos viendo conceptos, ¿vale? Luego los vamos a aplicar y entonces lo entenderemos muchísimo mejor vale bien bueno las funciones vale las funciones son funciones que ya os hemos hecho los informáticos vosotras son el uso vale de eh, eh, son fórmulas o conjunto de fórmulas vale que hacen una cosa, por ejemplo, mostrar la hora de hoy, una función, ¿vale? O hacer la suma de un rango de valor. Lo hago yo, en vez de coger y poner por la 1, 2, pues yo digo, pongo suma desde tal a tal sitio y automáticamente sale. O mírame si un valor es mayor que otro, ¿vale? Todo eso son funciones que ya están prediseñadas. La Excel no la da, ¿vale? Hay, eh, hay muchísimas, ¿vale? un montón, y están clasificadas. ¿Vale? Veremos cómo están clasificadas y veremos cómo utilizarlas. ¿Vale? No os preocupéis. De momento, solo pensar vale, que son fórmulas prediseñadas que hacen una función. Por ejemplo, sumar un rango mucho de valores. ¿Vale? Buscar la media. ¿Vale? Pues son funciones. ¿Vale? Simplemente con eso. Un ejemplo, ¿no ves? Generalmente se pone el símbolo igual y se pone el nombre sum, es para la suma ¿vale? y ponemos rangos, ¿veis cómo están los puntitos aquí? estos son rangos, por eso he dicho que los rangos se usan en las funciones ¿vale? aquí tenéis, suma ¿vale? que es sum ¿vale? que es el, el nombre de la de la función, que suma puede sumar números, puede sumar Valores de celda o puedes sumar rango, ¿vale? Bien. Bueno, y hay una cosa que también os quería yo eh, explicar esta mañana, ¿vale? Creo que todavía nos da tiempo, ¿no? Oh, pues, nos da un montón de tiempo, ¿vale? Bien. En la Excel, ¿vale? ¿Cómo podemos seleccionar o cómo podemos ir Vale? A la eh, Jorge, a las perdón, celdas. un poco la pantalla, se ve un poco pequeño, un poco pequeño, te la Así. Ahí ahora. Perfecto. ¿Cómo selecciono yo la celda? Hay <coughs> tres métodos, ¿vale? Para poder desplazarnos por, la, por la, nuestra F, por nuestra cuadrícula de trabajo. ¿Vale? Hola, Pablo. Bien. Uno es con el ratón y el botón izquierdo. ¿Os suena, no? Creo que la habéis usado. En este curso estáis ya harto de ratón y el botón izquierdo. ¿Vale? Bien. Me quiero posicionar dentro de una celda, por ejemplo, la F3. Y me vengo y le doy con el botón izquierdo. Disculpa. Sí, el botón izquierdo. Sí. ¿Vale? Que lo hago automáticamente y ya me cuesta a ping. ¿Vale? Simplemente que quiero hacer un Peor rango, que la otra. pincho el primero y sin soltar voy arrastrando. Eh, te estaba riendo, te estaba riendo hasta Diego, reconocelo y nada, y nada. Lo que no... ¿Vale? ¿Veis? Nos ponemos en el primero y vamos arrastrando. ¿Vale? Bien. Otra forma, con las flechas del teclado. Vamos a ver, el teclado este que yo he abierto por aquí tan chulo, ¿dónde está? Con estas flechas, ¿las veis todas? Es que no lo puedo perdonad, pero no lo puedo ampliar esto. ¿Vale? ¿Veis las sí, flechas todas, no? Sí, sí. Uh, Así el subo, sí. por ejemplo. Si yo estoy aquí, ¿vale? Si yo le doy la flecha, ¿veis cómo sube el cuadradito? Me desplaza la... ¿Vale? ¿Veis? Hay gente que le resulta más cómodo así que con el ratón. ¿Vale? En tu ordenador está en tu teclado, tiene que estar en tu teclado. Elena, tienen que estar en tu teclado. ¿Vale? Esto es que lo he puesto en la pantalla, ¿vale? Para que todos lo veáis, ¿vale? Para no tener que estar así con el, con el teclado, ¿vale? Pero bueno, son estas teclas, ¿vale? Cuando queremos seleccionar varios, le damos aquí y le damos la flecha. ¿Veis que se ha seleccionado? Tecla mayúscula, que está en azul, y le doy a la flecha. Ahora quiero bajar. ¿Veis cómo se hace un rango? Así podemos trabajar también con nuestra F. Esto es desplazamiento. ¿Cómo nos desplazamos? ¿Vale? De acuerdo, sencillo, ¿no? Ya, seguimos. Y hay un tercer método, que este es el más rápido. ¿Vale? No sé si alguien se ha fijado. ¿Vale? Que cuando yo selecciono me aparece el nombre aquí. ¿Lo veis aquí? Uh -huh. Estoy en la D2 y esto me lo chiva. ¿Bien? Pues si yo pongo aquí el nombre de la celda se va automáticamente. Por ejemplo, si yo me quiero ir a la E3 pongo una E pongo un 3 le doy al intro ¿Habéis visto cómo se ha ido a la E3 automáticamente ella? ¿Vale? El intro, para los que no lo sepan, es. ¿Vale? Esta tecla. Se la ha quedado pillado. ¿Se ha quedado pillado el qué? A ti. ¿A mí? Me he descongelado ya, es que hace frío. Me he descongelado ya. Mirad, esta tecla es el intro, ¿vale? Por el que no lo sepan, ¿vale? Esta tecla, la más gorda, ¿vale? La más gorda que tenéis en el teclado, ¿vale? Es el intro, ¿vale? Bueno, pues yo vengo y digo, ahora quiero ir para ver. A la A, A, A, 1, intro. ¿Veis cómo se ha ido automáticamente a la a 1 Es el método más rápido. Ojo, para seleccionar una celda, ¿vale? Para seleccionar un rango es más complicado, porque así no funciona. ¿Vale? ¿Vale? Yo no puedo poner aquí desde la A1 hasta la B1. Si se puede. Eh, os he engañado, ¿vale? Si queréis un rango ¿qué te lía? Dime Inés, ¿dónde te has liado? Estamos viendo ¿vale? Cómo podemos movernos por nuestra cuadrícula de trabajo por nuestra ECE Bueno, las fórmulas todavía no hemos llegado olvídate de lo de las fórmulas solo te las he enseñado para que veáis un poco lo que, lo que vamos a ver todavía no te líes porque con la fórmula no vamos a llegar todavía. Será en la tercera sesión, ¿vale? Aquí estamos viendo ahora mismo es cómo desplazarnos sobre la Excel, ¿vale? Sobre nuestra cuadrícula de trabajo, ¿vale? Y os repito, tenemos tres formas, el ratón, ¿vale? Que en el ratón simplemente pulsamos pero claro, imaginaros que ahora tenemos un valor, es decir, un número que necesitamos, ¿vale? En la AAA8. Vale, y tenemos que empezar aquí dándole a la flechita que hay aquí abajo y empezamos ahí a darle, a darle, a darle, a darle, a darle así. Bueno, nos vamos, vemos los dibujos, nos tomamos lo que queramos, pam, pam, pam, hasta que sale la A8, -A ¿vale? Es un poco. Bueno, todos los caminos van a Roma pero este es largo, ¿vale? Bien, por lo tanto, no es el método de seleccionar con el ratón, ¿vale? Es cuando estamos en una zona que resulta fácil, ¿vale? Que la tenemos, a golpe de vista la tenemos, ¿vale? Tenemos el tema de utilizar, ¿vale? Nuestro teclado, las flechas de nuestro teclado, ¿vale? Este método también es eh, también es muy recomendable cuando lo tengo todo muy cerca, muy a vista de, de, de ya lo no diré, a la vista de nuestra pantalla, ¿vale? O tenemos que desplazarnos muy poquito, ¿vale? Y el método más rápido es poner el nombre de la fila o del rango, ¿vale? El nombre de la fila, pues, imaginaros, vamos a poner un ejemplo. ¿Vale? A otro ejemplo. Aquí yo vengo y pongo A, B, C, 67. ¿Veis? Le doy al intro. ¡Pam! Automáticamente. ¿Veis que está aquí abajo? ¿La veis? ¿Vale? Se va automáticamente. Ah, quiero volver a al alumno. Le doy A1. Le doy al intro. Ya está. Que quiero un rango. Que quiero un conjunto de celdas. Vale, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué que te iba a preguntar, José? Dime, Daniel. Oye, eh, por ejemplo, eh, una cosa. Yo, si pongo eh, la B, el ejemplo, eh, la B, por ejemplo, B1 y C1, una suma, por ejemplo, ¿ahí se puede hacer algo en todas las celdas? No, pero eso es una fórmula. La fórmula sí, tiene hay que ser. Sobre... Eh, esto yo lo di en un curso de informática. Hay que hacer una fórmula. Eso es igual a B1 más C1. ¿Vale eso? puede ser entre Sí, pero eso, eso, Daniel, es el próximo día. Ahora mismo estamos viendo cómo nos desplazamos. ¿Vale? Porque nos esta tenemos cosa, que desplazar. Claro, cosa, ahora mismo esta, tenemos... ¿Cómo no, no se me ve en la cámara? ¿Por qué no se te ve? en ¿La, la cámara. tiene encendida la cámara? cámara ¿Eh? Tiene un simbolito. ¿Vale? Mira. A ver, espérate. Aquí... ¿Ves? Tiene un simbolito. ¿Está tachado o está, o está como el mío? No, no, yo. yo lo, ¿Dónde es el simbolito? Mira, ¿ves mi pantalla? Sí, sí. Abajo. ¿Ves? ¿Tú lo tienes así, como yo lo tengo? ¿O lo tienes así? Tachado. Pues, Antonio, es que no se te ve. Claro, no, no, mismo... no, se ve, no se ve tu Zoom, es lo que quiere decir. Que ah. solo se te ve tu plataforma de Zoom. Ah, de, que no de se ve. De Excel, quería. Decir. Ah, vaya, vaya por Dios. Madre mía, vaya desastre. Perdonad, perdonad. ¿Y dónde, segundo. José? ¿dónde, dónde, ¿Dónde lo tengo que.? Espérate, claro. que ahora mismo yo, yo, busco, yo busco una solución, no os preocupéis. Espérate un segundo, Daniel. Vamos. A ver. Mirad. Vamos a ver, ya está solucionado. Aquí está. Espérate, vamos a ver. Eh... Ya ya lo encontré. Ya la he encontrado. Muy bien, Daniel, muy bien. Perfecto. Perfecto. Vale, perfecto. Bueno, estamos viendo, como estábamos diciendo, ¿vale? Estamos diciendo, estamos viendo cómo desplazarnos dentro de nuestra hoja de, de, de nuestra hoja de cálculo. ¿Vale? Bien, está claro, ¿no? Las tres formas. Cada uno usa la que le guste, la que le resulte más sencilla, ¿vale? La que vaya más rápido, ¿vale? Cada uno la que él quiera, ¿vale? Bien, otra cosa interesante. Hemos estado hablando, ¿vale? Que hemos estado hablando que, que podemos añadir hojas, pero ¿cómo? Oh, buena pregunta, ¿eh? ¿Cómo añadimos una hoja? Esto es más, más fácil que el mecanismo de un chupete, que solo hay que chupar. Sí, vale? Es más, este de abajo. Es más le, ese. le damos aquí al más. Eso. ¿Vale? Y cuando le damos aquí al más, oh, nos sale otra hoja. ¿Veis? Tenemos hoja 1 y hoja 2. En la hoja 1 tenemos nuestros valores y en la hoja 2 tenemos otros valores. Ah, que necesitamos otra. Ah, muy fácil. Hoja 3. Ah, que necesitamos otra. Hoja 4 vale Claro, el nombre de hoja está muy bien para un árbol, pero cuando llevamos nosotros nuestro libro de Excel ya con 50 o 60 hojas, ya llevamos un lío, ya no sabemos dónde hemos puesto cada cosa. Madre mía. Entonces, ¿qué es lo, lo que tenemos que hacer? Nombrar las hojas, ponerle nombre a las hojas. Y ahí, Gonzalo, podemos poner la que nos gusta a nosotros. Ya no, no tenemos. Ahí ya no, podemos la poner bien. la que nosotros queramos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo la ponemos? Bueno, pues te puedes poner dos veces. Si pulsa con el ratón dos veces seguidas, ¿veis que se pone en gris? Le damos al botón de borrar de nuestro teclado. ¿Vale? Volvemos otra vez a nuestro teclado. ¿Vale? El botón de borrar es el que está justo encima. Del botón gordo, ¿vale? Lo borramos, vale. Y escribimos ¡ah! y escribimos lo que queremos, por ejemplo, ficha de alumno. Por ejemplo, porque estoy haciendo, estoy metiendo dentro de una Excel todas las notas de, de un alumno. Vale, que estoy dando clases, Soy profesor de instituto y tengo aquí todas las notas de mi alumno, ¿vale? Y luego tengo otra hoja, bah, donde estoy viendo lo que están aprendiendo. Judith, ¿cómo que no ves? Dime que no ves. Estoy aquí abajo. Espérate, vamos a. Cierro esto. Debajo de la columna esta. Sí, estoy aquí. ¿Ves? Judith. Bueno, José, se ha dime, hecho pequeño y por eso no lo veo. ¿Pero lo ve ahora o no? No, que digo que el ECE se ha hecho pequeño, lo tienes pequeño y no veo... Eh, donde... Aquí, ¿ves donde pone hoja 2, hoja 3, hoja 4, hmm. justo a, encima de, la, de la, línea, la línea verde. Ah, vale, vale, vale. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Vale, vale, Oye, vale, Esos son el nombre de las hojas, ¿vale? Si le pincho dos veces, ¿vale? Dos veces con el botón izquierdo, se pone en gris, elimino y escribo lo que yo quiera. Por ejemplo, de asistencia. ¿Vale? No Una recomendación. Si trabajáis con Excel, ponedle el nombre a la soja. ¿Vale? Porque siempre os resultará más sencillo luego, cuando hayáis aparcado esa, ese fichero de Excel. Lo habéis guardado porque ya no lo utilizáis, vais de vacaciones de verano, tiráis tres meses de vacaciones de verano, llega septiembre, tenemos que volver a abrir el Excel y puede que cuando tengamos muchísima información no nos acordemos exactamente qué es lo que guardábamos en cada hoja. Por eso es recomendable y es una muy buena práctica ¿vale? poner el, el nombre a las hojas. ¿vale? Los que no se aclaren o tengan dificultad con el ratón, vale pueden darle al botón derecho sobre la hoja y pone cambiar nombre. ¿Vale? Dime, Marta. ¿Eh? ¿Y yo nada. ¿Y yo, lo, y, y yo lo tengo al revés. ¿Lo tiene al revés? Sí, porque yo tengo una cable. Ah, sí. Y, y yo me ubico con el, el, el bebé lo que hago. Sí perfecto perfecto muy bien Marta cada uno se lo pone muy bien perfecto cada uno se lo pone como les resulte más cómodo vale y cada uno usa el método que le resulta más cómodo ¿vale? vale dato perfecto Marta muy bien bueno a los que les resultan más incómodo también podemos darle al botón derecho ¿No ves? Porque los dos clics del, del izquierdo cuesta mucho. A algunas nos cuesta mucho. ¿Vale? Bien, pues le damos al derecho. Solo tenemos que darle una vez y seleccionamos cambiar nombre parte de asistencia de alumnos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sencillo, ¿no? ¿Vale? Y hay una tercera forma. ¿Vale? Antonio Dime. La pregunta. Pero yo, por ejemplo, no puedo darle al botón derecho porque, porque mi, mi ratón es... Ya sabes cómo es. El del Mac. sí Tu botón derecho está en la parte... Es decir, no está separado como este. ¿Vale? Que está separado izquierdo y derecho. El tuyo es... Le tienes que dar en la zona de la derecha y actúa como si fuera el botón derecho de ratón en un Mac. Exactamente lo mismo. Aunque no esté separado. Si tú le das a la parte de la izquierda, verás que se selecciona y si le das dos veces, te permite cambiar el nombre y si le das al lado contrario, ¿vale? Verás que se te despliega un menú. Mm, ¿Vale? Estoy, lo estoy intentando, no me sale. Vamos a ver. Un segundo. Ratón... Es que tengo uno, pero lo tengo abajo. Vamos a ver, un segundito, que esto lo arreglamos en cero coma. ¿Lo, lo busco yo en internet? Sí, mira, no, sí, es simplemente una apreciación. Mira, ¿vale? Sí. ¿Veis? Este es el ratón, pues es tuyo, ¿no? Sí. Si yo le doy a esta zona, ¿vale? A esta zona de aquí, ¿vale? Es el patón izquierdo. Si yo le doy a esta zona de aquí, es el botón derecho. No tiene por qué estar separado. ¿Vale? La función es exactamente la misma. ¿Vale? Bueno, estábamos viendo cómo hacer. La última opción es con el teclado. Con el teclado también podemos hacer, cambiar el nombre. Sin necesidad de ratón. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿vale? Dándole a la tecla y esta tecla... Ah, esta, ¡Ah, sí, mira, esta tecla de aquí! Esta tecla de aquí, ¿vale? A ver, ¿veis? No. Vamos a ver, que no se ve. Tenemos que seleccionar, ¿veis? Es que aquí se ve mal, pero en el, en el, en el, en el, en el teclado sí que sale. Probarlo que ya veréis cómo si os sale. ¿Vale? El teclado en este caso no es muy operativo, ¿vale? Es muy un poco, un poco pesadito. El mejor en este caso sí que es el. Ese. Dime, Pablo. ¿A qué tecla hay que darle para crear una hoja nueva? Al más este que tenemos aquí. ¿Lo ve aquí? El, el max este con un círculo. Ya, pero has dicho que se puede hacer sin necesidad de ratón. Eh, eh, cambiar los nombres. No, no. Es una pregunta. Sí, no. ¿Se puede crear una hoja nueva sin necesidad de ratón? Haciendo, haciendo una combinación de letras, ¿vale? No sé cómo se os va a vosotras combinación de letras. Espérate. Vamos a ver. Es que quiero ponerlo aquí para que lo veáis, ¿vale? Mira. Está bien. Acabo yo de probarlo con el teclado y en el, en el, hay un botón que está al lado de Alt, GR, que le das ahí y luego con tu ratón bajas y le das a, a cambiar nombre. Y así puedes cambiarlo también. Mira. ¿Pero se puede vale crear una pa hoja Pablo, sin necesidad de rato? Mira, Pablo, le damos sí. a mayúscula F11, ¿vale? Mayúscula F11, anda. ¿Eh? Anda, vale, entendido, ¿vale? gracias. Gracias a ti, Pablo, muchas gracias a ti. ¿Vale? Bien. Bueno, hemos aprendido cómo crear, cómo cambiar nombre a hoja, pero puede que no hayamos pasado. No hemos ilusionado, aquí creando hojas, le hemos dado ahí al mar un montón y se nos ha ido el dedo, que también pasa, ¿vale? Bueno, no pasa nada. Podemos eliminar también, ¿vale? ¿Cómo se elimina? Muy fácil, nos ponemos en el, con el ratón, ¿vale? Nos ponemos sobre el nombre de la hoja, botón derecho, eliminar. ¿Veis cómo ha desaparecido? ¿Vale? Botón derecho, eliminar, ¿vale? Así creamos, eliminamos y cambiamos el nombre de las hojas, ¿vale? Bien, estas cositas que hemos hablado hoy, ¿vale? Son los conceptos sobre los que se trabaja en Excel, podemos trabajar en Excel sin saber lo que es una celda, Podemos trabajar en ECE sin saber lo que es un rango. Pero el problema de todo esto es que si no lo sabemos lo que es, ¿vale? Luego, cuando consultamos un manual, cuando consultamos la ayuda de Excel, cuando nos vamos a una oposición y nos presentamos delante de un examen, ¿vale? Nos pillan. Porque la gente, ¿vale? Que hace los exámenes, por ejemplo, de oposiciones, ¿vale? Usan mucho estos conceptos que estáis viendo hoy, ¿vale? Es importante que los sepáis y que los conozcáis todos, ¿vale? Sé que muchos los conocéis, sé que muchos lo habéis utilizado, ¿vale? Pero para los que no, es importante que empiecen a sonaros. No tenéis que empollarlo, esto no es de empollar ni de saber, simplemente de utilizar, ¿vale? ¿Cómo vais? ¿Bien? ¿Bien? ¿Fácil? ¿Fácil? ¿Quién sí. tiene problemas? ¿Alguien tiene problemas? No me digáis que me ha tocado la clase súper avanzada. Bueno, yo te podría comentar una cosa. Dime. Cuando has creado, has puesto, por ejemplo, en una cerda Juan, en otra García, y en la otra has puesto Juan García... ¿Cómo lo sí? ha hecho? Ah, muy bien, vale, eso ahora mismo te lo explico otra vez, eso vamos a ver otra cosita, vamos a hacerle una matización para ver si Pablo lo termina de pillar, nosotros hemos dicho que las celdas son cajas ¿vale? nuestra caja podemos imaginaros, nos vamos y nos compramos unas zapatillas de deporte ¿vale? de esas dos chulas ¿eh? ¿vale? Y vienen dentro de una caja, ah, tan chulísima, ¿vale? Pero en esa caja que viene una zapatilla de deporte, una vez que estamos utilizando la zapatilla, o la caja o la tiramos, o podemos utilizarla para guardar otras cosas, ¿verdad? Podemos guardar, yo qué sé, eh, podemos guardar si no hemos dedicado... Muy bien, Anabel, muy bien, muy bien. Perdonad es que estaba leyendo el chat, ¿vale? Que también estoy, tengo aquí el chat, ¿vale? Bien. En nuestra caja podemos guardarla, lo que queramos. Podemos hacer un regalo, podemos hacer una manualidad, podemos hacer muchas cosas y guardar cosas distintas en una caja, ¿vale? Bien. Como en la caja vamos a guardar cosas distintas, ¿vale? Eh, perdón, en la le hemos dicho que la celda es como una caja. Un día podemos guardar números, otro día podemos guardar letras, otro día podemos guardar una imagen. Otro día podemos guardar... Claro. Ah, vale, perfecto. Podemos guardar distintas cosas. Si nosotros hacemos referencia a lo que guardamos, por ejemplo, yo aquí tengo la D, ¿vale? Y aquí guardo un número, el 5, ¿vale? En esta caja he guardado una. ¿Vale? Si yo aquí... Y aquí pongo un 8, ¿vale? Y aquí ponemos el ejemplo. Sí, también se pueden guardar calcetines. En la ECE no, ¿vale? En la ECE no podemos guardar calcetines, pero en nuestra queja de zapatos sí, ¿vale? ¿Vale? El ejemplo este que hemos hecho antes, ¿vale? Es que esto, esto es importante, ¿vale? Que, que lo pilláis. Claro, poco a poco va, por supuesto, por supuesto que poco a poco se va, se va aprendiendo. A eso estamos en este curso, ¿no? No me digáis que no habéis aprendido tanto, que tantos módulos que, este, que, lleváis, ahí, que lleváis ya hechos. ¿eh? Habéis aprendido muchas cosillas. ¿Vale? Bien. ¿Cuál es la diferencia entre esta suma y esta suma? En esta, en esta suma hemos llamado a la caja. Y en esta, es decir, el nombre de la celda, ¿vale? Y en esta hemos llamado al número, al contenido de la celda. ¿Cuál es el problema? ¿Vale? Que si yo cambio el número, ya lo hemos visto antes, ¿vale? Este se actualiza. ¿Por qué? Porque yo estoy llamando al contenido de la celda. Si yo pongo un número y lo cambio por otro, automáticamente todo se cambia. Esto es la utilidad, una de las utilidades más importantes de la F ¿vale? Pero para eso hay que llamarlos como con la etiquetita de las celdas, ¿vale? En cambio aquí lo he llamado por el contenido de las celda ¿Qué pasa? No me da el mismo resultado. Para que me dé el mismo resultado, yo este 5 también tendría que cambiarlo aquí y ponerle un 8, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces ya me hace la suma bien. ¿Vale? Por eso os aconsejo a todos los que vais a empezar con el mundo de la Excel y a los que ya sabéis, que todas vuestras fórmulas estén sobre celdas, sobre nombres de celdas, es decir, que se escriba así, nunca se escriba así. ¿Vale? ¿Vale? ¿Ok? Bien, por lo tanto, no os fijéis en los numeritos, fijaros en nombre de la celda. ¿No ves? Exactamente. Pero eh, una pregunta, José pues, Antonio. Dime. A ver, el tema es que, eh, que, ¿qué más da, por ejemplo, hacer la fórmula en una fila que en una celda? Al fin y al cabo, el fin es el mismo, ¿no? No, aquí estamos hablando, Enrique, del contenido. O en el nombre de la caja. Imagínate, te pongo otro ejemplo, ¿vale? Vamos a buscar otro ejemplo en la vida cotidiana, ¿vale? Cuando tú vas a. Uf. Imagínate tu casa. Tú vives en un, en un piso o una casa, ¿vale? Con un nombre de calle, ¿vale? Sí. Si yo busco. A Enrique, ¿vale? Pues una vez Enrique estará en esa casa, puede que se mude, puede que esté de vacaciones, puede que esté en distintos sitios, ¿vale? A ver, a ver, si este ejemplo ya me parece que no va a ser muy bueno, pero bueno, vamos a ver si vale. De acuerdo, si te busco como Enrique, ¿vale? Es decir, tu nombre de caja, ¿vale? Tu nombre de caja ¿vale? va a ser mi calle. No, tu calle. ¿Vale? Por ejemplo, te, te, otro ejemplo, vamos a volver a la mudanza, que es bueno. Vale. Imagínate que nosotros hemos hecho la mudanza y hemos puesto en una caja nuestra colección de Star Wars, porque somos una fanáticos de Star Wars y tenemos la nave, el Arco milenario en legua y plan chulo, ¿vale? Y la hemos metido dentro de una caja, ¿vale? Si yo cojo y digo, cuando voy a recuperar, digo, ¿dónde está la caja? ¿Dónde está mi Arco milenario? ¿Vale? resulta que si esa caja no la he etiquetado como habitación de Enrique ¿vale? Yo digo, está en habitación de Enrique, entonces yo ya voy a un sitio en concreto y digo, aquí entre estas cajas tiene que estar mi arco milenario a las mala abro todas las cajas y aparece mi arco milenario, ¿vale? Pero, Pero claro, es... eh, tu caja al fin y al cabo es cuando creas una, una, una hoja distinta ya, al fin no, y al cabo tu ¿o? caja es cada una de estas celdas Bueno tu caja es cada una de estas celdas. ¿Vale? Ángela, dime. Así es una pregunta. Es que, dime. Es que no sé, a mí me sale... Es que le estoy dando a, a cambiar el nombre, sí, a poner el nombre, pero... Me sale que... Bueno, que quiero darle a... Ah, bueno, ya, ya, ya, ya, puedo, ya puedo. ¿Ya puedes? Vale. Volviendo a lo de las cajas, que es que esto es lo más lioso. De la Excel, ¿vale? Una de las cositas más liosas, el concepto ese, porque. Yo te claro, he entendido está, muy bien. Estamos. Pobre. Sí, vale. Para los que no me han entendido, Gonzalo, muchas gracias. Para los que no me han entendido, lo inmediato es fijarnos en este numerito, ¿vale? Pero ¿qué pasa si cambio el numerito? Que la hemos liado, ¿vale? Ya no nos va a funcionar ni la fórmula, ni las funciones, ni nuestro gráfico ni nuestra tabla. Todo se va a desmoronar. Si nos fijamos en el contenido de la caja, en cambio, si yo me fijo en el nombre de la caja, en el nombre de la celda, vale el contenido casi que me va a dar igual. Lo puedo cambiar todas las veces que quiera, siempre y cuando lo cambie por lo mismo. Evidentemente, si yo aquí en vez de un número pongo la casa, Da un error. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una suma aritmética. Es decir, estoy usando el comparador aritmético. Es decir, un más. ¿Y un más qué hace? Suma números. No suma letras. Las letras no se pueden sumar. ¿Vale? Las letras se pueden concatenar. Que es lo que nos preguntó, nos preguntó Pablo. ¿Vale? Si yo tengo en una caja el nombre... La casa. Y tengo nombre de película. Imaginaros, esta casa, esta, esta película nos no suena porque esto tiene más años que. Tiene más años que. Muchos más años que yo. ¿Vale? Si yo quiero aquí el título, ¿vale? Entero, ¿vale? Concateno, es decir, uno, pego, ¿vale? La concatenación, Elena, Pablo y los que tenéis problemas, es simplemente que uno, letra, palabra, de un sitio, de una celda y de otra celda, y creo una celda con las dos palabras. Ya está. Si yo aquí quiero concatenar el contenido de la E7 y el contenido de la F7, simplemente pongo aquí... Pego, es como el pegamento. ¿Vale? Concatenar es como pegar. ¿Vale? El E7 con esta. ¿Cuál es el resultado? ¿Veis? En una sola en una sola celda tengo las dos palabras. ¿Vale? ¿Qué es lo bueno? Que yo he puesto el nombre de la celda. ¿De acuerdo? Si yo me he dado cuenta de que yo me he dado de cuenta más. de que quiero cambiar o que me falta algo de la pradera de Suiza. ¿Vale? He cambiado. ¿Veis? He cambiado el valor. Automáticamente aquí se me ha cambiado solo. Por arte de magia. ¿Vale? Porque estoy haciendo referencia al nombre de la celda. ¿De acuerdo? Ya me ha quedado ¿Va a quedar claro a todos? Vale. Lo... Vale, perfecto, Santi. Perfecto. Vais bien, ¿no? ¿Es pesado? Espero que no. ¿Vale? Bien. Lo último. Ya esto sí ya vale. es lo último, ¿vale? Eh, eh, es, También está, está bien el curso, está bien. ¿Está bien? Vale, me alegro. Eso es lo que espero. ¿Vale? Sí, muy bien, muy bien. Vale, hemos hablado de que se selecciona con el ratón, ¿vale? Pero tenemos un problemita. Imaginaros que queremos seleccionar toda una columna, ¿vale? Y tenemos que darle aquí para abajo, para abajo, para abajo y... Bueno, nos vemos nuestra serie favorita y todavía están saliendo, mirad. ¿Veis? Yo ahora mismo la acabo de dar y parece 600, ¿vale? ¿Cómo se selecciona...? una columna o una fila entera con un solo clic dándole al nombre a la G, supongo sí, exactamente, si yo le doy a la G, muy bien le doy a la G, automáticamente se selecciona todo ¿Veis? cómo está seleccionado todo y si le doy a un número 3 se selecciona la fila entera ¿Vale? ¿Y cómo se selecciona la cuadrícula entera? A ver, ¿cómo se hace? ¿Alguien lo sabe? Una pista. Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Uy! Casi hemos pasado. Le damos a esto. ¿Veis este simbolito? Si yo le pincho, me ha seleccionado toda la cuadrícula. ¿Vale? Toda nuestra hoja de cálculo. Entera. ¿Cuándo es útil esto? Cuando queremos copiar de una hoja a otra hoja, que veremos en la próxima clase. ¿Vale? Recordad, si le doy a la, e, al, perdón, si le doy a, a la letra de la columna, se selecciona toda la columna. Entera. Hasta los números que no vemos. Perdón, hasta, la, hasta las filas que no vemos, se selecciona. De esa columna, ¿vale? Si selecciono esta fila, se selecciona horizontalmente todas las, todas las celdas de las columnas, ¿vale? Hasta las que no veo, hasta la última, ¿vale? Y si las quiero todas, le doy a este del centro, ¿vale? ¿Ok? Muy bien, muy bien, muy bien. Y luego hay una cosita, mira, cuando nos ponemos en una columna, ¿vale? ¿Veis? O en una fila, ¿veis? Tenemos la separación que es esta línea, ¿no? Si nos ponemos justo en la línea, ¿vale? Y, y pinchamos botón izquierdo y lo abrimos, ¿qué estamos haciendo? Nuestra caja más grande. Pero solo de esa columna, ¿vale? Solo de la columna C, la D, la E, todas las demás, son exactamente iguales, ¿vale? ¿Veis? O la puedo hacer más pequeña. ¿Veis cómo la hace más pequeña? Me alegro, Judith. Es muy fácil, ¿vale? Bien, con la fila exactamente igual. Si yo le pincho, las puedo hacer más grandes, ¿vale? O las puedo hacer más pequeñitas, ¿vale? Pero, ¿cómo lo haría todo? Quiero que todas las columnas sean iguales. Hay una forma que veremos posteriormente, pero ahora mismo. Así, con lo que sabemos, pues mira, selecciono todas. ¿Vale? Y las muevo. ¿Veis? ¿Habéis visto cómo todas se han hecho igual de grandes, igual de anchas? ¿Veis? Ahora más pequeña Toma. ¿Habéis visto? Pero si hago la de aquí... Ah, también. Mientras la tenga todo seleccionado, ¿Vale? El cambio que yo haga de altura en la fila y de anchura en las columnas es para todas las celdas. ¿Vale? Luego veremos cómo se configuran una celda y se le pone unas propiedades, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. ¿Vale? Muy bien, muy bien, Anabelé. Si sí, esto es muy sencillito, claro, se pueden cambiar los colores, bueno, se puede cambiar el formato, ¿vale? Todo eso lo, lo vamos a ver en la próxima sesión. ¿vale? En esta, como eran muchos conceptos teóricos, ¿vale? pues no quería tampoco dar mucha... avanzar mucho ¿vale? para que retuvierais esto. Con que manejéis esto, está muy bien. El próximo, el miércoles, seguro que ya podemos avanzar mucho más. ¿Vale? Acordaros, ¿vale? Soy muy pesado, ¿eh? Perdonadme. José, Perdón, es, que es ¿Lunes y miércoles la clase? Eh, creo que la, la, clase, la siguiente clase es el miércoles ¿Y el, la próxima el miércoles? Eh, el miércoles, el jueves, la práctica la primera y luego la otra semana hay otro día y otra práctica ¿Vale? vale. Son tres clases teóricas y dos prácticas Y dos prácticas No hay problema quien tenga, que no pueda pues que vea luego el vídeo ¿Vale? Y el que tenga dudas que mandé al foro, ¿vale? Que yo os intentaré contestar lo más rápido posible. ¿Vale? Preguntas. De, dime, Ángela. Vale, una pregunta. Entonces, vamos a ver. La concatenación es, o sea, le das a, a copiar en la celda F6, por ejemplo, F6. Le das, o sea, le das a, arriba. No, espera. Vale, es que. Es que concatenar, Ángela, concatenar solo. Vamos a simplificarlo todo un poco, ¿vale? Porque ahí se ha quedado un poco liado. La operación aritmética, ¿vale? Mira, por aquí tenéis una guía, ¿vale? Espérate, vamos a ver. Hay una guía en la plataforma que espero que os, os, sea, os sea útil. A ver, ¿dónde está? No os preocupéis que yo lo encuentro, es que tengo una ordenada, pues ya sabéis que en casa de Herrero, cuchillo de palo. Ah, no os preocupéis que yo en algún momento, en algún momento. ¿Dónde estará? Un segundo, o sea, si la tenía aquí, lo tenía todo aquí, es que tengo tres pantallas. Y me estoy volviendo un poco loco, ¿vale? Perdonadme. A subir yo, está también ahí, ¿eh? ¿Qué? Sí, pero la quería, enseñársela ahora, ¿Eh? quería enseñársela ahora, Santi. Quería enseñársela ahora para ver lo de los operadores, pero es que no me deja abrir. te voy a dejar de compartir un segundito. A lo mejor no me deja por el tema de seguridad. Hay, hay una de, de 64 páginas. Exactamente. Sí, y, hay, y hay otra en... Mira, en mira, el... aquí. Vuelvo a poner a compartir un segundito. Ya la tengo, es que, no, es que por seguridad no, no deja, disculpar pero no deja, ¿vale? Aquí tenéis una guía, ¿vale? Que Santi ha subido, ¿vale? Y aquí lo tenéis todo, ¿vale? Está, eh, los compañeros de plena inclusión lo han adaptado, ¿vale? La tenéis, ¿vale? Aquí explicamos. Y aquí tenemos, ¿no ve Hay tres tipos de operadores, lo que estábamos hablando, Ángela, ¿vale? Numéricos de comparación y de texto. ¿Vale? Y aquí los tenemos. Tenemos una tabla. El símbolo que es el operador que usamos para sumar, para restar, para multiplicar, para dividir, para comparar y para concatenar. ¿Vale? Un truquito. Los aritméticos son, siempre tienen que ser números. ¿Vale? Sí. Un operador aritmético siempre hay que ser un número. No podemos sumar la palabra casa con un 8, porque va a decir que no, que no nos vale. ¿Vale? La de comparación sí que podemos comparar, pero comparamos cualidades. Por ejemplo, si esta palabra es más grande que la otra. Si este número es más grande que otro número. ¿Vale? Todo eso es comparar. Y ahí sí que podríamos comparar letras o palabras y números. ¿Vale? Bien. Pero concatenar siempre, siempre es contexto. Siempre. ¿Vale? Sí. Siempre. No podemos concatenar. Si concatena, aunque, te, aunque te, te pasara esto, que, que, que, que, que ahora en la nueva versión sí que te deja, poner la casa y un 8 y le ponemos aquí concatename la, esta. Con esta. ¿Vale? Y ya no da error. Pero no te suma. Te pone un 8. Porque él no ve un 8 como un número. Es un 8 como si fuera un texto. No, si eso lo entiendo. Eso lo, entiendo lo que pasa es que no me sale el icono este de. El entre... persona. Este. Este, sí. Este se pone. Tú tienes que pulsar mayúscula y el 6. Vale. Mayúscula, este. Ángela. Este. Sí, sí. Pero lo tienes que dejar pulsado. Sí. Tienes que pulsar, bueno, un, tucli, un un truquito, ¿vale? No sé si lo sabéis, pero bueno, pues si no lo sabéis, veis que todos estos números tienen el número y un simbolito arriba, ¿vale? El número sale simplemente pulsándolo. Yo siempre pulso el 7, me sale un 7. Pero si yo pulso mayúscula, lo dejo pulsado y pulso el 7, me sale el símbolo de arriba. La barra. ¿Veis cómo me sale la barra? O si pulso el aspersa, el 8. El 8, ¿no? Estoy viendo al revés, no el 6. Madre mía, estoy cegado. ¿Veis cómo sale el aspersa? Pero porque tengo pulsado, no suelto mayúscula. ¿Vale? No. Para los que tengáis problemas, ¿vale? Con el teclado. Creo. No lo sé si lo puse aquí. Lo buscaréis si eso es un mando. ¿Vale? si tenéis ¿Cómo se hacen las combinaciones de letras? ¿Vale? Del teclado. Y una cosa, José, también... Con... Espera, espera, que Marta, Marta estaba esperándome pacientemente. Dime, Marta. Sí. Eh, mira, eh, como eh, tengo una tablet... Sí. O sea, eh, eh, cuando le doy a... Um... A ver, a esto de aquí. Sí. ¿Y eh, cómo consigo, o sea, eh, eh, para alargar una, una columna? Tú, es que, eh, es que tú eres de 10, ¿eh? Eres de 10, Marta. <risa> lo de los móviles, lo de las tablets, es un poquito complicado, ¿vale? Pero mira, es muy simple tú le pulsas, tú tendrías que darle con el dedo al número de, de a, la, a la letra de la columna, ¿vale? Entonces te selecciona todo, ¿vale? Y luego con mucho tacto vas haciendo así, pero tienes que hacerlo justo en la línea, cuando te pones la línea o, o con el dedo, prueba el dedo, ponlo encima de la, de la línea arriba, ¿vale? Aquí, mirad, cuando te pones aquí, tú tienes esto, ¿no? Marta, tú pones el dedo aquí y te sale ese simbolito, pero déjalo pulsado. No, no, déjalo pulsado. Ay, no. Tía. Y entonces cuando lo dejas pulsado, lo arrastras y entonces te hace la función del ratón. No obstante, es... Marta, te comento. Te resultaría si vas a trabajar con tablets, porque estoy viendo que, que estás trabajando con tablets con un ratón, perdón, con un teclado. Sí. Vendría muy bien que te comprara un ratoncito para las tablets. Tú sabes que a las tablets podemos ponerle ratones, ¿verdad? Ah sí. Te resultará más sencillo, ¿vale? Trabajar ah, con Excel. Word y Excel con un teclado sí. y un ratón. El teclado veo que tú ya lo tienes, pues tienes que ponerle un ratoncito. Te, te resultará más sencillo. ¿Vale? Mario, gracias. Es que si no con los dedos es muy complicado, es complicadísimo para todo el mundo, no solo para ti. Bueno, la gente joven ahora maneja la. ¿Vale? Venga, sí. el siguiente que más. Es que no, no he visto la, la mano, perdona. ¿Quién me ha preguntado? Yo, pero ya me la ya me la resuelto. Ah, perfecto, Yudí. Dime, Ángela. Vale, es que me sale cada cosa. ¿Cómo ver yo le he dado, bueno, sí, he conseguido darle al icono ese, sí, pero le he dado a otra cel, o sea, le he dado a copiar, bueno, a copiar no, he copiado, o sea, he puesto el, el número de celda, o a, sea, por ejemplo, F6, F6, F6 y 6 y, y luego le he dado a intro y no. Y no me sale, o sea, todo compuesto, está todo junto. Claro, sale todo junto, evidentemente, no sale en espacio en blanco porque tú has puesto, no has puesto espacio en blanco en, en aquí. Es decir, ¿por qué aquí sale? A mí me sale, ¿por qué me sale aquí con espacio? Pero Casa de la Pradera, ¿ves que Casa de está junto? Es porque yo aquí no he puesto un espacio. Si yo aquí pongo un espacio, ¿ves? Ha puesto un espacio. ¿Vale? Mira. ¿Vale? es como más hay un espacio aquí sí. vale porque no he puesto el espacio ahí si pusiera el espacio ahí te sale automáticamente el espacio vale para levantar la mano aquí para que me escuchen un momento bueno dime Claudia te, tenemos que a ver venga decirme dime Claudia por Espérate. Claudia José. Espera, Claudia ha levantado la mano. Bueno, dime tú mientras que... Oye, yo ya tengo que marchar. Todo hacer una ¿Eh? cosa. Vale, perfecto. Bueno. Espera, estuvo muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros. Sí, ya son la una, ¿vale? Ya, una pregunta. Un saludo. Una dime. pregunta. Dime. Yo no sé si estoy apuntando a la lista. Pero te voy a hacer una pregunta, soy José Luis. Ah, José Luis, dime. Desapoyamos. Dime. Me ha gustado lo que has dicho. ¿El miércoles lo vas a seguir tú haciendo? Sí, si no pasa nada, me volvéis a ver. Vale, vale. Me tendréis que aguantar otra hora. Eh, ¿Vale? José, José ¿Oye? oye. Decidme. Me voy, ¿eh? Venga, sí, nos vamos a ir ya todos. ¿Vale? Que hora de empezar a calentar la barriga para comer. Chao. Sí, ¿Vale? comer. Venga. Muchas gracias a todos, ¿eh? José, de, nada. ¿no? de nada. Estoy encantado. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, José. Hasta luego a todos. Adiós. Adiós. José. Adiós. José. Adiós. Eh, si tú tienes que albor... alborrar... Eh, ¿Sí? para ir, eh, en puesto de ir borrando una columna a una a una para, ir, para borrarlo todo, como, como es. Pues lo seleccionamos todo sí. y le da a suprimir al vale. botoncito de aquí. Vale, vale, vale. De todos los modos, no te preocupes FNES, que lo veremos el próximo día. ¿Vale? De acuerdo. Venga, muchas Hasta gracias luego. a todos. José, una pregunta. Ángela. <ríe> esto me preguntan a esta mañana ¿en venga, no pasa nada me, me, lío, me lío, me lío vamos a ver, eh, vale le he dado a, a, a la fórmula a, al, F, al F6 uh -huh. le da, está arriba del todo F6, g 6 H6 uh -huh. pero me sale como no sé, en la otra celda le da la J por ejemplo y me sal, no me sale como copiar no mira, me sale, el, el próximo oh, día Ángela, porque claro, yo es que no puedo ver tu, tu, tu ordenador o tu tablet, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo paso por paso en la práctica, ¿vale? Y esto me lo, recuérdamelo que lo vamos a ver, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo de concatenación en la misma fórmula, en la misma celda, ¿vale? Con el mismo contenido y haciendo lo mismo, ¿vale? Y así te puedo ayudar, seguro que te puedo ayudar así. ¿Vale? Lo, de, lo, tengo, lo tengo así, un, los nombres, pero luego no, no me sale todo junto. Me sale la fórmula, no, no me sale Pepe Juan García, no. Pero la da dado al intro. Sí. Vale, bueno, has puesto igual. Igual. ¿Y el nombre de la celda? Vale, vale, vale, espérate, espérate, espérate. ¿Vale? El fallo creo, creo que ha sido eso. Pero Venga. No igual. Venga, perfecto. Voy a, voy a comprobarlo. Venga. A Hasta luego. Adiós, muchas gracias. Gracias a vosotros.